¿Sabías que la Virgen se quedó embarazada por la oreja? Esta milagrosa concepción fue interpretada por Efren de Siria, que presentaba a la Virgen como un paralelismo con Eva, quien prestó atención a la serpiente. De esta manera, mientras una oyó palabras de muerte, la otra escuchó a la vida. A partir de esto, surgiría un paralelismo entre Adán y Cristo. El padre de la humanidad había contraído una deuda, el pecado original, a través de un madero, el árbol del conocimiento del bien y del mal el Mesías la habría saldado mediante otro, la cruz. Este motivo perduró en el mundo cristiano y musulmán, aunque la iglesia católica lo prohibió en el concilio de Trento para que no se interpretara literalmente.